gustado que te hubieras quedado conmigo como me hubiera gustado que no te hubiera sido sin explicación me hubiera gustado que tú sintieras lo mismo que yo tal vez así vuelves que sea vuelvas como me hubiera gustado No te pido perdón Extraño cuando nos recostábamos en el portón Y nos íbamos directo a tu habitación Cuando nos besábamos en el festival Cuando nos escapábamos de la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 Hablar de nosotros, para hablar. and she talks. Uh.